Virgo, Virgo, bienvenido el día de hoy a Sabiduría Ancestral Esta es tu guía para tu alma De la segunda quincena del mes de septiembre Y de verdad deseo que estés cerrando con broche de oro Para aquellos que en estos días están cumpliendo años Muchas felicidades Se termina tu periodo Se termina ciclos Energía estancada para que de manera sabia, de manera consciente abras nuevos procesos, nuevas experiencias alineadas con lo que tu alma, con lo que tú están listos para vivir. Bienvenido. En este momento vamos a empezar con tu guía de la segunda quincena de septiembre. Recuerda que esta guía es una guía general, por lo que puede o no. Ajustarse totalmente a tu vida Por lo que te pido Tomar únicamente aquello que resuene en tu alma Y lo demás lo deseches Y si está en nuestras manos Entregarte en este momento una guía Que le dé paz a tu alma ¿Por qué no hacerlo? Muchas gracias Vamos a ver cómo andas en este presente Ha habido mucho movimiento Y esto te está generando Un poco de mmm, Dudas acerca de quién eres de dudas acerca de si lo estás haciendo bien, si no, si vas por el buen camino, si no. Como todas esas dudas, ¿no? De miedos. Ok, en tu presente tienes de cabeza la carta de los duendes. Lo que está or originando este presente es el estímulo de cabeza. Las sugerencias para que avances y sanes tienes a la chispa de cabeza, esas resistencias, la soledad, y tu regalo, Cobra Vida. Bien, vamos a explicar, vamos a leer, a, a hablar sobre esto. Estos son los mensajes que tienen el día de hoy para ti, y nos dicen, todo este movimiento que estás ex experimentando en estos momentos, Virgo, son necesarias para que trasciendas y sanes en tu alma. Es importante que empieces a callar todas aquellas eh, ideas, miedos, falsas percepciones que tienes en tu mente, como que sientes cansada la mente, como, como de tanto movimiento que ha habido, tu, todos tus pensamientos están como hechos bola. Y al estar de esta manera, lo único que está sucediendo es que todavía te sientas aún más estancado y no puedas encontrar eh, o ver esta luz al, en el camino que te indique que es una muy buena oportunidad para que te conozcas de manera interna Virgo eres un signo que tiene la sabiduría para poder entrar y rascar para poder escucharte en tu interior, para quitar estas sombras, estas ideas, estos duendecitos están como carcomiendo poco a poquito tus pensamientos y eso ya te cansó. Esto viene sobre todo porque empezaste un momento de mucho movimiento, de cerrar ciclos, de, de moverte posiblemente de trabajo o de una zona eh, de residencia y todos estos movimientos originaron como todas estas ideas, no te asustes, es normal, sin embargo, eh, recuerda que el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional, entonces depende mucho de ti Virgo, cuánto tiempo quieres estarte quedando en este pensamiento de dudas, en este pensamiento de eh, carencia, ok?, es importante que escuches las conferencias que te voy a dejar aquí abajo en la descripción para que eh, puedas observar los defectos de carácter y pueda sanar también. Son dos links, porque es importante que comprendas que todos estos pensamientos son solamente ilusiones que forja tu mente sobre algo pasado o algo que alguna vez escuchaste y que no está comprobado, sin embargo tu mente se lo creyó y hoy está como con estas ideas poniéndotelas en cada momento. Entonces es importante que sanes desde el corazón, desde el alma, sobre todo porque tienes la chispa de cabeza, no quieres, bri quieres brillar, pero no quieres. Es como, quiero vivir... Una vida opulente, económicamente fluida, sin embargo no quiero eh, dejar el antiguo trabajo, no quiero dejar la antigua relación, no quiero dejar eh, todo lo que a lo que vengo acostumbrado, pero sí quiero brillar, quiero sentir, quiero tocar, vivir la música que traigo dentro. Entonces estás como en esta, en esta duda de sí o no, de suelto o mejor me quedo. La vida te está diciendo, avanza Virgo. Es importante que avances con conciencia de que la única responsabilidad que tienes en esta vida es vivirla, vivir tu vida. Es importante que no te resistas justamente a estos momentos de guardarte eh, tus emociones, tus sentimientos, como de cerrarte. No, al contrario, háblalos. Busca, pide ayuda, pídele... Eh, Guía a ese ser superior en el que tú creas, al Espíritu Santo, eh, a los ángeles, a lo que a lo que tú creas Para que juntos, en equipo, puedan sanarte Recuerda que no estás solo, aunque esta tarjeta, esta carta podría decirte soledad Y entonces la mente te dice, ah, tengo que estar solo! No, no, no, te dicen, escúchate, siéntete, fluye estas emociones Aquí estamos contigo. A veces sí es importante mantenerte en soledad, pero contigo mismo y con, en comunión con ese ser superior en el que tú creas. Y eso no significa que estés solo en la vida. Nunca estás solo, puesto que como hijo o hija de Dios, siempre, siempre vas a encontrar personas dispuestas a guiarte. Lo importante es, Virgo, que empieces a dejar de ir estas ideas falsas que tienes de ti mismo de ti misma, para que entonces la sabiduría salga, sea remembrada por ti. Todos los seres humanos vivimos en sabiduría, solamente que también vivimos dormidos, y aquí lo que tú vas a encontrar en Biosabiduría Ancestral es justamente la forma en despertar, desper el despertar de tu alma, el despertar de la verdad. Okay. Y finalmente el regalo que tienen para ti, Virgo, es cobrar vida Esta tarjeta, mira, tiene una chica que está queriendo bailar Que tiene aquí el brillo, imagínate que esta es tu alma Y entonces te están diciendo, brilla, muéstrate Muéstrate ya, Virgo, porque es momento de crecer, es momento de brillar De sentir esa chispa, de sentir esos deseos, de empezar a moverte habla con este ser superior, habla con él, pídele que estos pensamientos, este mundo de pensamientos que hasta tu mente misma ya se siente cansada, y puede haber dolor de cabeza, puede haber gripas también, puede existir un dolor de estómago por ese enojo que sientes, porque no sabes cómo quitarte todas estas ideas, pídele a este ser superior en el que creas que los cambie, que se los lleve, que te permita verlos, ponerles luz para que entonces estas oportunidades empiecen a abrir. Acuérdate que el universo, al universo no le gustan los vacíos, entonces eh, si tú no permites que esta mente y estos pensamientos se vayan, no va a haber espacio para que el universo te mande más buenas ideas, buenos proyectos, buenas ganas de brillar, formas de brillar, entonces es momento de que entres en esta comunión contigo, con el ser superior, en esta entrega total, para que la vida brille contigo, Virgo, y entonces puedas dejar salir esta chispa, esta alma, y cobres vida, hoy estás sobreviviendo a través de estos pensamientos de escasez en tu mente, y te invitan a cobrar vida, deja que tu alma fluya, y eso va a impactar en tus zonas de pareja, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu propia vida. Felicidades Virgo, te están invitando a que seas tú mismo tú misma, a que te reconozcas, a que bailes la música de la vida que traes por dentro. Porque Virgo, tienes todo para brillar, tienes todo para ser feliz. Y todos aquellos movimientos que se hayan dado en un momento dado fueron bendiciones hoy en tu vida para que por fin te hagas caso y por fin le permitas al universo, al ser superior, a Dios, los ángeles, guiarte, abrir ese corazón, abrirte al amor, al amor verdadero. Virgo, muchas felicidades, deseo que estés teniendo un mes. Bastante bueno, bastante bendecido. Te invito a darle like, suscribirte al canal, activar la campanita coqueta que tienes aquí abajo, para que no te pierdas ningún contenido, sobre todo porque los que vienen están diseñados para que sanes, para que todos sanemos. Gracias, suscríbete, siempre vas a encontrar una respuesta a través de Biosabiduría Ancestral. Gracias.